Bueno, como siempre, trayendo todas las informaciones, las bullas del día, lo que está pasando en las redes sociales, todo lo que se está comentando. Y yo hice un estudio, en cierto modo. Hice un análisis, analicé un factor sobre lo que está sucediendo con Don Miguelo. Y hice una comparativa en, con el caso Don Miguelo, con el caso José José. ¿Cómo así? Exacto, así mismo, como así. Y lo dije en el toque de queda que lo iba a hablar sobre eso y para que la gente entendiera cuál era la relación. Existe algo que se llama la posverdad. Leonel Fernández hizo un, un artículo hablando sobre eso. Hay un libro que habla sobre qué es la posverdad. Lo que uno entiende es que cree que en cierto modo es la verdad, pero en verdad detrás de esa verdad no es, es no existe esa verdad. Muy así, confuso ese trabajo, pero vamos allá. Exacto, eh, existe lo que es una mentira trabajada para que tú la creas. Pero detrás de eso está la verdad. No, no. Está la mentira. Y te la ponen como la verdad. Uh -huh. Tú la asumes como una verdad. Pero no es, no es una verdad. Eso es lo que se una llama. mentira. Exacto. Eso es lo que se le llama hoy día la posverdad. Hay cuántos. Por eso, don Miguelo, yo lo felicito de, de, de mi parte. Y felicito a Santiago Matías por ese diálogo de los focos y censura donde él se expresó. Y también lo felicito en el sentido de que hablaron a tiempo. Me explico. Cuando salió el video de la señora... Eh, ella hizo una acusación sobre los abuelos de Don Miguel. Sí, que fue en esta misma semana. Exacto. Esa acusación que ella hizo. Si Don Miguelo no habla sobre ese tema, no aclara rápido. ¿Cuál que, es la situación? Exacto. Y muchas personas salimos a hablar. y eh, Podía convertirse en los usuarios en algo negativo. Cogiéndole odio a los abuelos de Don Miguelo, siendo mentira. Porque esa... Esa, esa forma de la manera en que ella lo pone, que yo no tengo nada contra ella, supe que estuvo interna ayer, en, eso me, me informaron, que se puso mal y está en, en el hospital donde criminian eso es lo que yo tengo de datos. No tengo nada contra ella, pero sí, cuando tú dices algo que tal vez no tenga el sustento eh, para probarlo. La gente en los medios de comunicación, nosotros que trabajamos en medios de comunicación, cuando lo exponemos, la gente lo que llega al punto de creerlo. ¿Por qué lo pongo en comparativo con lo de José José? Bueno, pues, ¿por qué Don Miguel lo actuó para mí correctamente en desmentir eso? Porque en el caso de José José, yo he estado analizando y estudiando esos medios de comunicaciones de México y de Miami. En, lo, en los medios de comunicación de México, de Bella, se ha creado, en los medios de comunicación de México, se ha creado una mala percepción contra la hija pequeña de José José y contra la esposa de José José. La actual, la que tiene ya como 20 años, la tenía con Y que la persona, la héroe, era la que era esposa de José José. La persona que José José detestaba. No lo digo yo. Hay un video en YouTube, te lo pueden buscar y José José muchas veces acaba en él. Los medios de comunicación, ustedes pueden entrar a un canal que se llama imagen, imagen Televisión, que es uno de los medios más famoso de México Donde cada título que se hace en esa noticia Es hablando en contra de Sara Y Sarita, la hija de José José Y ya el pueblo mexicano Creyó que la familia de ellos Por el, el tema patriotismo Que la clásica villana era Sarita Exacto, me entiendes cómo se va creando Lo que es la supuesta posverdad Entonces el pueblo mexicano Ha creído Que Que Anel es un héroe Anel salió a, eh, en la, en, ayer en el Tierra de como si fuera una estrella, una Miss universo, celebrando, hablando, contenta y todo, como si fuera ella la viuda. Yo creo que esa muchacha uh -huh. tiene problemas. Exacto. Entonces, ¿qué pasa con lo que estaba comparando con los Don Miguel? Los medios de Miami, el God y la Flaca y en Telemundo, eh, María Celeste, atacaron a él porque entienden que él y los hijos habían mentido antes. Y tenían su versión de ellos. Bueno, cuando ellos salieron, a María Celeste se la comieron. La comparación que tú haces aquí uh -huh. es que José José nunca salió a los medios a desmentir todo esto no, de lo que Salió, pero ahora mismo no puede salir. Tú sabes, ahora mismo José José no puede salir. Entonces, lo mismo con Don Miguel lo es eso. se, se pudo. Se pudo. se pudo José José. Exacto, exactamente. Con lo de Don Miguel lo pasó. Que Don Miguel eh, se creó esa percepción de decir, concho, pues fue la... Como ya dijo, la madre dijo, porque uno uno por el sentimiento y eso, y como se ve dramático, pues fue la abuela que impidió que Don Miguel y ella se acercaran. ¿Me está entendiendo? Miren, miren, exacto, miren esos captures. Esos medios mexicanos donde todos los títulos son manipulados en contra de Sara, la esposa de José José, para que el pueblo mexicano, oye cómo es. Oye, cómo yo lo tienen. Se le quede esa imagen exact cognitiva de que ella es la mala. De que ella es la mala. Y que el pueblo mexicano lo ve como que es la familia de, Ma de México contra la familia de Miami. Así que la gente lo ve usando el patriotismo para poder ponerle en contra de, de esa muchacha. Ya Sarita no puede pisar México. Sarita no puede pisar México ahora mismo. No puede. Ella no, ella no estuvo ayer. O sea, en el día de su padre ella no estuvo. Tuvieron que dividir la ceniza en dos. Porque Sarita no puede pisar México y la madre está inválida, no puede salir, es lógico. Obviamente. Entonces, lo de Don Miguelo, yo me alegra muchísimo que Don Miguelo, lo hizo con una forma muy emotiva, vimos el corte que subió a los foques, hablara a tiempo. ¿Por qué si hablar a tiempo? Porque cuando ustedes mienten algo a tiempo, la población, nosotros, los que nos ven a nosotros y los que ven en las redes sociales, a veces se, creen, se crean en la, la conciencia algo que no es cierto. Algo que no es cierto. Y yo creo que eso estuvo sumamente bien. Bueno, es más que una noticia, es como un análisis usted, que hiciste. Y usted ve gente opinando y desbaratando a Don Miguelo. Cosa que nadie sabe, el corazón de nadie. Sí, don decía mi artista, abuela que el corazón de un Pero apiándose de la tarima, Don Miguelo es una persona que tiene sentimientos. Y que ese tema le ha dado duro, que la gente no cree, le ha dado duro. ¿Por qué? Porque esa no fue la manera que esa señora debió tomar. No, sobre y hay el algo caso. clave aquí dentro de la vida de los artistas. La gente no sabe separar lo que es la vida del artista a la vida personal, que ya se sobreentiende que esa persona es humana como cualquier otro, que esa profesión que atribuyó o que nació con el don de, de cantar, de componer, de producir, es un talento, es un don y lo capitaliza, se está nutriendo de él. Pero fuera parte de eso, don Miguel lo tiene su vida personal, privada, que hay que respetarla, porque nadie sabe lo que está pasando ahí detrás. Tú quizás sabes, Génesis, uh -huh. porque tú eres vecino de sus abuelos, te criaste ahí, pues hace poco te separaste porque te casaste y te mudaste a otro lugar, en pero el punto está en que hay que saber, señora, diferenciar. Y separar sobre Exacto. todo Exacto Y no hay un ejemplo Yo puedo ver Y tenemos que tener cuenta Con los medios de comunicación En, en decir al, en, Con en los afirmar. medios De claro, la comunicación en en las redes Porque, sociales mira, Yo puedo decir Una mentira de Bella Y Bella tal vez No quiera defenderse Pero la población Lo que me Ya la, la, la gente mí, lo asume Como lo yo no asuma, me defendí como, como una verdad Esa es lo que pasa Ella no se defendió de verdad Lo que él dice eh.